1, 2 y 3, aquí estamos otra vez, uno de los lugares más bonitos y especiales que tienen los sevillanos. Bienvenidos al Parque de María Luisa, de Sevilla, donde el sol brilla. Acompáñanos a descubrir la majestuosidad de este lugar tan bonito de la capital de Andalucía. Y juntos vamos a descubrir qué es lo que esconde el majestuoso parque de María Luisa. Un sinnúmero de aves, de vegetación y de turistas es lo que podemos encontrar en el Parque de María Luisa de Sevilla. Casi a diario acostumbro a venir aquí al parque de María Luisa de Sevilla, como se los había comentado antes. Y es que cada vez, dadas las dimensiones del parque, pues te encuentras con alguna novedad. Por ejemplo, aquí está la glorieta de Cervantes y su obra Don Quijote de la Mancha. Están restaurados y la verdad que se ven muy bonitos.